comunidad de Conapaya, municipio de Betanzos, se produjo un infanticidio con antecedentes similares a tres anteriores, ya que la madre envenenó a su bebé de siete meses para posteriormente quitarse la vida. Se ha registrado un infanticidio seguido de un suicidio, el, los, el hecho se ha suscitado en la comunidad de Conapaya, perteneciente al municipio de Betanzos, en el departamento de Potosí. Lamentablemente en este caso la progenitora, eh, la madre de 22 años de edad de una menor de 7 meses, eh, en primera instancia, eh, la hipótesis que se maneja es de que eh, hace ingerir al infante eh, órganos fosforados para posteriormente ingerirlos ella. Esta ocasión se hubiese desencadenado por una discusión que hubiesen suscitado en primeras horas del día con eh, su esposo, en este caso con su cónyuge, quien eh, se prestaba a dirigirse a la feria de la localidad de Betanzos con su hijo mayor, que tiene la edad de 7 años. Horas más tarde, retornan al domicilio y lamentablemente los encuentran sin vida. Este infanticidio se suscita también bajo tal vez los mismos parámetros de los otros. Hay una discusión de por medio, tal vez temas pasionales al interior de la, de la, de la familia. Y lamentablemente, eh, esta, en este caso esta joven toma la determinación de eh, primero eh, quitarle la vida a su, al, al, al menor, al bebé de siete meses, para posteriormente quitarse la vida a él.